Esto es lo que veo cuando arranco Blender, estoy trabajando con la versión 2.77 del programa, que es la máxima que soporta mi computadora, Blender como ya sabemos es un software libre, estoy viendo en este momento la interfaz de este modo, porque yo he venido desde archivo a elegir preferencias de usuario y desde aquí he elegido Sistema, ¿bien? Y acá he elegido donde dice Tipografías Internacionales Español. Eso hace que mi interfaz esté en español. Luego, desde Temas. y desde temas, eligiendo ajustes yo he seleccionado la opción Blender 24x porque es la que a mí me parecía más legible ustedes pueden explorar distintas combinaciones de temas y elegir la que les parezca más adecuada para su pantalla una vez que está elegido el tema se debe dar guardar preferencias de usuario y de este modo van a tener la interfaz configurada Blender me va a permitir trabajar en un espacio tridimensional con coordenadas en tres dimensiones x y z es decir que no voy a simular las 3D sino que efectivamente cada uno de los objetos que yo manipule o que pueda dibujar en Blender va a estar en tres dimensiones eh, por defecto, cada vez que yo abro Blender, se crea automáticamente un cubo, una luz y una cámara. Estos objetos constituyen lo que se llama una escena. Las opciones para visualizar esta escena son muchas. Se pueden usar atajos de teclados, parte de los menús o también los botones del mouse si yo quiero eh, mover el, o cambiar el punto de vista puedo tener oprimida la ruedita del mouse y desplazar el mouse y entonces voy a poder mirar mi objeto desde otro punto de vista si eh, lo que quiero es eh, acercar o hacer un zoom o alejar lo hago girando la ruedita del mouse y para hacer lo que se llama un traveling de la cámara lo que hago es tener apretada la tecla shift y tener apretada también la ruedita del mouse y mover el mouse hacia donde yo quiero además de esto yo tengo una, un menú acá que se llama vista y aquí tengo un listado de vistas posibles por ejemplo si yo elijo vista izquierda voy a tener una vista axonométrica izquierda si elijo eh, vista eh, frontal voy a mirar el cubo de frente si elijo una vista superior voy a tener una vista axonométrica superior esto es el sistema MONSH tal cual ustedes lo han estudiado en la asignatura gráfica del espacio tridimensional del primer semestre eh, independientemente de que yo esté en una vista u otra si yo vuelvo a apretar la ruedita del mouse y muevo el mouse vuelvo a tener la perspectiva que quiera bien además de eso si desde vista elijo cámara cámara activa me muestra lo que está enfocando en este momento la cámara que hay creada en el archivo muy bien, si vuelvo a mover eh, el mouse teniendo la ruedita apretada, vuelvo a tener la visualización que yo quiera. Eh, están, eh, estamos viendo que este cubo que está creado en el centro de la escena en este momento, a este cubo le aparecen tres flechitas de color. Fíjense que la roja corresponde al eje X del cubo, la verde al eje Y, y la azul al eje z bueno si eh, yo con el clic eh, izquierdo del mouse muevo hago clic sobre la flechita la mantengo apretada y muevo puedo desplazar ese objeto en el sentido de las x si lo hago sobre la flecha verde lo voy a desplazar en el sentido de las y y si lo hago en la flecha azul, lo voy a desplazar en el sentido del de eje Z. Bien. Para seleccionar otro objeto distinto del cubo, debo hacer un clic sobre el objeto con el botón derecho del mouse. Ahí he seleccionado la luz y también podría mover esta luz según los ejes. Aquí, con, tocando con el botón derecho del mouse, he seleccionado la cámara. Y si vuelvo a seleccionar, hacer clic con el botón derecho sobre el cubo, selecciono el cubo. Para eliminar un objeto, debo tenerlo seleccionado y apretar la tecla suprimir. El programa me va a preguntar si quiero borrar y lo puedo aceptar.